Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil El día de hoy iré por algunas recompensas que tengo pendiente de recoger Y entregaré de XP a dos selecciones Pero no antes recogeré algunas recompensas de la FIFA World Cup Así que vamos aquí a lo que es mi selección Y pondré de momento ahorita a la selección de Nigeria Voy a establecerla como activa Y de ahí me iré a lo que es a la FIFA World Cup Para recoger las recompensas del nivel 3 no. Perdón, la recompensa del nivel 4 que vamos por la primera, cuatro jugadores de oro, 70 o más y se vienen las monedas 40.000 monedas 25 mil puntos de experiencia de delantero 15.000 de centrocampista 10.000 de defensa 15.000 de defensa un punto de bonificación una ficha Word estas fichas Word ya no están saliendo como antes en el, en el evento de, de contra Así que ahora va a ser más difícil poder avanzar en ese, en ese evento. Dos puntos de fase mundial. Primer jugador de media 73. Musa de 73. Onasi de 73. Cross de 73. Un 75. Y un 77. Bueno, tuvieron más o menos la recompensa. Ahora vamos por la segunda. Son 60.000 monedas aquí. 10 artículos de la FIFA. Y se vienen primero las monedas. 60.000 monedas. 5.000 de defensa. 3 puntos de bonificación. 1 punto de fase mundial. Un refuerzo de habilidad. Otro refuerzo. Primer jugador de media 71. Otro 71. 72. 73. 73. 73. 73. Mose de 77 Bueno, vamos por la siguiente recompensa Y se vienen las monedas primero 80.000 monedas 15.000 de delantero 2 puntos de bonificación 2 fichas War Primer jugador de media 70 72, 72 73, 73 4, 73 74, 74 76 el más alto, bueno no, tuve, no he tenido la suerte de que me salga algún élite O algún forma maestro como la otra vez Vamos primero aquí por las monedas Creo que son 100.000 de monedas Ahí están, 100.000 de monedas 5.000 de portero 5.000 de centrocampista Un punto de bonificación Dos fichas World Dos puntos fase mundial Jugador de 70 71 72 73 Otro 73 63 74. Nada, nada, nada de suerte. Bueno, vamos ahora por el jugador garantizado del MED 88. Dos artículos de la FIFA World Cup. Creo que son mil monedas. Sí, mil monedas. 5.000 de experiencia. 5.000 de experiencia de defensa. De portero, mil 13 fichas World. 5 puntos de fase mundial. Un refuerzo de habilidad. Jugador de 61, 72 y se viene Balogun desde 88, vámonos, ahí está, ahí quedó listo. Bueno, ahora vamos otra vez a mi selección, porque hoy bueno, tengo más recompensas que recoger de otra selección, que es la de Alemania. Vamos a establecerla aquí como activa y vámonos para allá a lo que es la FIFA World Cup. Aquí son tres niveles las que voy a recoger, así que vámonos un poquito rapidito. Se vienen primero las monedas, 5000 jugadores 71 62 72 bueno, vamos. vamos por la que sigue vamos, rápido rápido monedas ahí están 7500 punto de bonificación un punto de paso mundial uy nada más matías Ginter de 68 muy bien no lo voy a actualizar porque pues al final de cuentas voy a entregar estos esta selección también para de xp para mi selección de méxico así que caso que le a actualizar porque ya no la voy a seguir usando es lo que yo les recomiendo 10 mil puntos de digo, perdón, 10 mil monedas es lo que yo les recomiendo que hagan para que estén sacando selecciones la estén subiendo máximo a, a un gr 82 para que completen los tres niveles recogen las recompensas y esas recompensas y puntos de experiencia se los pueden estar dando a su selección principal y así van a poder subir un poco más rápido de grl y pues avanzar más en la en la FIFA World Cup de su selección principal. Además de que van a subir de GRL, pues van a poder competir más en lo que es el en los encuentros de prestigio. Y pues así sacan más, más puntos de prestigio y van subiendo de niveles y pueden reclamar las recompensas más altas. Así que, así que ahí les doy ese tip. Este, saquen selecciones. Si no pueden sacar selecciones porque no tienen FIFA points. Este, ahorita les voy a mostrar mi siguiente la selección, la cual adquirí totalmente en el mercado. Vamos aquí por Platten Hub y son 15.000 monedas. Les decía, ahorita les voy a mostrar este cómo adquirir una selección en el mercado, eh, gastando muy pocas monedas la verdad. Y así pueden completar un 11 de alguna selección y pues pueden seguir jugando la FIFA World Cup y seguir avanzando hasta el subirlo a R82 y reclamar los tres niveles. Uy, 50.000 de experiencia nada más. 5 fichas World. Un refuerzo de habilidad. Otro Ortiz y se viene Platenhard, media 80 Un lateral izquierdo de Alemania Vamos ahora por el nivel 2 el nivel 2 de Alemania Vamos por los jugadores y las 10.000 monedas Ahí están las mil monedas Un punto de bonificación, una ficha World Un punto del grupo H Jugador de media 70 71, 72 Uy nada mal Karim Bellarabi de media 79 Un MD, vamos por la segunda recompensa y son Creo que son 15,000 monedas, están, 15,000 monedas, un punto de bonificación, un punto de fase mundial, un refuerzo de habilidad. jugador de 72, 73, 76 in y Inter de 68 otra vez. Lo bueno que son jugadores pues me van a poder servir para subir de XP a mi nueva selección y así más pronto subirlo a gr 82 para completar igual los tres niveles. Tal vez se lo esté repitiendo mucho pero la verdad creo que es la mejor opción de sacar selecciones nuevas y estarlas subiendo de GRL para que puedan completar esos tres primeros niveles de la FIFA World Cup y todas esas recompensas pues se lo dan a su selección principal al menos es lo que yo voy a hacer es lo que me voy a, a aplicar voy a estar sacando selecciones nuevas para subirle sus GRLs y pues a completar estos tres niveles y todos esos puntos de experiencia y moneda usarlos en mi selección de México a ver si la logro llevar a un GRL 100 y pues avanzar más pronto en la FIFA World Cup 25.000 monedas, 10.000 puntos de experiencia de defensa, un punto de fase mundial, por de 71, 73, 73, 74 y 76. Patterson, bueno, el que sigue, vámonos, ya vamos ahora por Draxle, un extremo izquierdo de 82, así que venga, venga para ir al siguiente nivel. Ahí están, 30.000 monedas, 15.000 de delantero. 5.000 de centrocampista. Uy, 40.000 de defensa nada más. ¿Ven? Todos esos puntos de, de, de experiencia los voy a usar en mi selección principal que es México. Y pues así más pronto voy a subir de GRL. Un punto de bonificación. 6 puntos de ficha World Cup. Jugador de 71. 72. 74 González. Y se viene ya de 82. Perfecto. Ok. Estas, ser Estas serían las dos selecciones que, que voy a, a entregar. Ah no, no, no, perdón, perdón, hey, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Que falta todavía el nivel 3 Y se viene la primera recompensa Así que primero las monedas 20.000 monedas 5.000 de defensa 5.000 de portero Un punto de bonificación Dos fichas war Jugador de 72 73 73 74 76, Patterson otra vez. Ni modo. Los que siguen, vámonos, rápido. Rápido, rápido, porque está para empezar el juego de Colombia-Inglaterra. Espero que le vaya mejor a Colombia que a México, que ayer tristemente nos eliminó Brasil. Ahora sí que salió adelante la lógica que el corazón. Estaba un poco complicado de que México pudiera doblegar a, a Brasil. Jugó muy bien los primeros 30-20 minutos, la verdad, pero es imposible mantenerle ese ritmo a Brasil. Y pues teniendo a jugadores de alto nivel como Neymar, Cutiño y entre otros, pues sí, sí es complicado. Un jugador de 73, 74, 76, 77, Plattenhard otra vez. Vamos aquí por las monedas que son 40.000 las primeras. Ahí están 5000 de defensa una ficha world dos puntos de fase mundial jugador de 70 72 72 73 76 78 voy penúltima recompensa 50 monedas y siete artículos Vamos. 50 mil monedas 5000 de centrocampista dos puntos de fase mundial jugador de 71 72 73 73 74, 76, 77. Platten otra vez. Ahora iré por Kimmich de media 85. Un lateral derecho. Vamos primero por las monedas: 60.000 monedas, 10.000 de portero, 20.000 de delantero, 5.000 de defensa, un punto de bonificación, 10 fichas war un punto de fase mundial, un refuerzo de habilidad, jugador de 73. 73 y se viene Kimmich medio 85. Bien, ahora sí, creo que sean todos los niveles. Ya para el cuarto nivel ya no pienso llevar esa selección a, a un grl86. Creo que hasta 82 está bien. Para entregarla de, de XP. Vamos rapidito a Ok. Antes vamos a pasar aquí a lo que es el nivel World. Tengo algunas recompensas ya por, por reclamar. ahora pasar a lo que es ok, lo que les comentaba este si no pueden adquirir alguna otra selección por medio de FIFA Points pueden ir a comprar al mercado y les voy a mostrar este, cómo adquirí yo a una si ven este, todos fueron este, adquiridos por medio de subasta no los compré por medio del, del precio, o sea simplemente fueron, fueron pujas, así que ahorita vamos a reclamar lo que son a los equipos de Corea 1, 2, 3, Ok, ahí quedó ya Ya no me quedan los dos de Senegal Pero esos luego los voy a terminar de completar la selección Ok, creo que esa me, me resulta un poco mejor Y ahora sí, vámonos a lo que es aquí En eh, fase mundial Porque el jugador que voy a reclamar Todo va a ser de la República de Corea Y está, jugador José John Media 89, vamos a darle actualizar Vámonos por estos 10.000 refuerzos. 10.000, o oh bueno, fuera. Por estos 100 refuerzos de habilidad, perdón. Ahí está. Vámonos a mostrar todo. Y ahorita vamos a ver cuáles vamos a mejorar. Vámonos por otros 100 refuerzos de habilidad. Ahí está. Listo. ¿Me alcanza para otras, creo que sí. A ver. Vámonos por estas otras 100. Otros 100 refuerzos de habilidad. Y creo que de aquí. Vamos a dejarlo ser pendiente ahorita. Yo creo que voy a ir primero por la actualidad. 30, 35, sí. Voy por estos 200. Ok, nada mal. En total fueron que 400 de Bastante bien, la verdad. Listo. Subió a 70. Bueno, está en 78 ahorita. Vamos a ver hasta dónde lo podemos subir. Si, sí. muy bien, vamos aquí a lo que es mi 11 inicial A ver cómo quedé con la selección de República Corea 80, muy bien Ya muy fácil, voy a llegar a 82 Y voy a completar los tres niveles y igual a reclamar esas recompensas Estamos viendo cómo quedó mi selección de México Todavía no la puedo llevar a subir a, a, a GRL 92 Pero debo de estar muy cerca Vamos a ver, Brasil quedó en 88 No, no creo que no subió la de Francia, muy bien. Pero con esas elecciones de Nigeria y Alemania que voy a entregar, yo creo que es fácil voy a subir el GRL. Pero eso se los mostraré en otro video. Si sí, chicos, por el momento sería todo. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificación para que sigan recibiendo más videos como este. Y por favor, no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.